Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy nosotros vamos a aprender cómo se inserta un índice en Word, ¿ok? Aquí yo tengo mi índice, tengo temario 1, temario 2, temario 3, temario 4 y a propósito también le puse subtema. Si se fijan, el subtema siempre tiene un pequeño espacio eh, adicional para que se pueda distinguir. Aquí yo tengo mi texto, ¿ok? Entonces lo primero que nosotros tenemos que crear es el texto y el índice se inserta después que el texto es creado entonces yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar todo esto y voy a hacerlo nuevamente para que ustedes aprendan cómo se hace ok ustedes se fijan yo tengo temario 1, temario 2, subtema, temario 3 y subtema lo primero que yo voy a utilizar es que yo me voy a ir a esta pestaña que está aquí donde dice título 1 todos mis títulos le voy a dar ese un formato parecido y todos los que sean subtema le voy a dar un formato parecido al título 2 entonces yo voy a dar un clic derecho en título 1 y le voy a dar a modificar entonces yo quiero que mi título 1 sean de color azul tamaño 18 y que la el tipo de letra sea Arial Black le voy a dar a aceptar luego voy a dar un clic en título 2 un clic derecho y le voy a dar a modificar y quiero que mi letra sea de ese mismo color rojo y que tenga Arial Black entonces ahora yo voy a hacer Temario 1 Control Temario 2 Temario 3 y voy a dar un clic en título 1. Si se fijan, miren cómo, miren cómo acaba de cambiar. Luego voy a sombrear subtema, control, piso, subtema y le doy a título 2. También lo pueden hacer individual, lo sombrean y le dan un clic aquí. Entonces, ya después que tengo esto, lo que voy a hacer es que voy a insertar en la primera página mi índice. Entonces le voy a dar un clic a referencias aquí en la pestaña y luego me voy a ir a donde dice... Tabla de contenido. Entonces me va a alojar, eh, me va a desplegar varios tipos de contenido. Regularmente siempre utilizamos el primero. Entonces si se fijan aquí, yo tengo mi tabla de contenido. Yo puedo editar esta parte que dice contenido y ponerle índice y lo puedo sombrear y ponerlo en el centro. Si yo decido añadir un tema nuevo, vamos a poner aquí un tema 4, ¿verdad? Eh, vamos a darle el formato lo añadí, entonces vuelvo aquí le doy título 1 y cuando yo actualice aquí si ustedes se fijan ahí no está, pero lo voy a dar un clic actualizar, luego doy un clic sobre actualizar toda la tabla y miren cómo acaba de aparecer a medida que ustedes van añadiendo nuevos temas, entonces cuando le den el formato del título solamente vienen aquí y actualizan y así de fácil y simple se hace un índice en Word. Espero que le haya servido de mucha ayuda este video, no olviden suscribirse y darle a like.